La Federación Europea de Estradas está presidida por un galego o coruñés, Jacobo Díaz Pineda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en realidad ocupo cargo desde 2010, lo que pasa es que acaba de ser reeligido, re ¿no? Reeligido, sí, efectivamente. Bueno, parabéns. Sí, bueno, son responsabilidades, pero, pero ya que uno está en el comité ejecutivo, pues mejor de presidente que, que en otra función, o sea que gracias. Bueno, Federación Europea de Estradas, eh, para muchos es eh, una, una organización desconocida. Cuéntenos a qué se dedica? Bueno, básicamente intentamos hacer el, el mismo lobby que, que hacemos en España intentando defender el modo de transporte carretero. ¿no? Los problemas en Europa son muy similares, hay problemas de conservación, hay problemas de atascos, hay problemas de congestión, hay problemas de seguridad y hay problemas medioambientales. A partir de ahí lo que intentamos es que, el modelo de transporte, que sigue siendo el referente como modo de transporte de personas y mercancías en Europa, esté en las condiciones que debe. Claro, creo que hay una doble vertente de trabajo. Por una parte, hablar con el sector de transporte y por otra parte, o diálogo con las administraciones. ¿Qué tal se le va esto? Bueno, el lobby es más complejo, porque de alguna manera los interlocutores en, en Europa son más lobistas que, que responsables de tomar las, de, las decisiones. ¿no? Pero de todas maneras la filosofía en base a la cual tiene que desarrollarse el modelo de carreteras del futuro, el concepto de Smart Road que estamos definiendo, pues tiene que estar gestionado y con el visto bueno de las administraciones europeas. ¿Y cómo sería esa nueva red de vial? Bueno, tiene que ser una red segura en primer lugar y tiene que ser una red fiable. Eh, todo ello necesita... En primer lugar, accidentalidad que tienda a seguir bajando, como está ocurriendo en estos momentos en, en todo el entorno europeo. Y por otro lado, un compromiso alto desde el punto de vista medioambiental y unas garantías de fiabilidad, que es lo que hoy por hoy la carretera no puede dar. El, los problemas de congestión son un problema que todavía no hemos resuelto y, por lo tanto, los temas telemáticos son los que tienen que empezar a jugar una base fundamental en la gestión de esa movilidad. ¿De qué cuenta de diálogo atopan los interlocutores? Bueno, eh... Lamentablemente con el problema de la conservación ¿no? Tenemos un gran patrimonio de carreteras Y sin embargo los montos dedicados a su conservación No son los adecuados Esto está provocando que la calidad del servicio esté bajando Y es lo que en este momento más preocupa en Europa Falaba antes de reducir las sinistralidades Antes se publicó un informe que decía Que en 1400 accidentes mortales Se concentraron en apenas 138 tramos de estradas Es una mala noticia Pero parece que están muy localizados Que si actuamos en esos puntos concretos Se podría reducir ainda más bueno, hace muchos años que se sabe que determinado número de, de accidentes se concentran en determinadas zonas, que si tú eh, tiendes a eliminar los accidentes que se concentran en estas zonas, solucionas una parte representativa, no grande. ...pero representativa, del entorno del 20% del problema... ...lo que ocurre es que como trabajas en el 1% de la red de carreteras... ...la rentabilidad de cualquier actuación que red desarrolles ...en ese territorio es muy, es muy elevada, ¿no? Sin embargo, en Europa vamos más por delante, ¿no? Estamos intentando buscar dónde está el 80% restante de los accidentes... ...y para eso nos sirven las metodologías tradicionales... ...los análisis, los puntos negros... ...y hay que implementar la directiva de seguridad de infraestructuras viarias... ...que ha adoptado ya también nuestro país... ...y por tanto, por ahí sí que hay unas herramientas... ...que nos van a garantizar la eliminación... ...sostenida de, esos, de, de, ese, de ese gran número de accidentes que todavía tenemos... ...independientemente de que haya bajado significativamente. Sí, esos puntos son conocidos habitualmente como puntos negros... ...pero creo que te detén una gran participación, una creación de un concepto... ...que se llama traito branco. ¿Qué Efectural. es un traito branco? Bueno, le hemos dado la vuelta al concepto, ¿no? Después de buscar por qué se producían determinados accidentes en un tramo de carretera... ...y echarle la culpa a un mal diseño de la carretera... Pues hemos pensado, bueno, ¿y, y por qué no analizamos aquellos tramos donde durante más de cinco años, durante tramos de más de... 30, 40 kilómetros, no se ha producido ningún accidente con víctima. Eso quiere decir que son carreteras que funcionan muy bien desde el punto de vista de la seguridad, que el ciudadano entiende perfectamente cómo tiene que circular en esa red y por tanto hemos trabajado en ese concepto, lo hemos desarrollado en España y ahora pues la verdad es que estamos muy contentos porque lo han aceptado en el entorno europeo y se trabaja ya con este concepto en muchos países. Para triste. extenderlo, para que la claro, mayoría se sean blancos. ¿no? Para sacar conclusiones positivas de por qué unas cosas funcionan y otras cosas no. Uh -huh. eh, concienciación, carné por puntos, ¿funciona? Bien, yo, yo, yo tengo mis matices. ¿no? Yo creo que el carne por puntos ha funcionado en España porque, porque ha habido un sistema de control de radares muy efectivo. Teníamos una red de radares y una red de fibra óptica por toda la red de alta capacidad de nuestro que funcionaba y por tanto el ciudadano sabe que hoy no se puede circular a una velocidad. Hay mayor control de alcohol y hay mayor control del cinturón. Los tres elementos que se han controlado han complementado sin duda al carne por puntos. Jacobo Díaz Pineda, muy, muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos con los deportes.